¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. El día de hoy simplemente quería que eh, viéramos un artículo muy, muy, muy interesante que me encontré sobre Omega Pro, eh, el cual es de la página Scam, Advi Scam Advisor. Perdón por mi inglés. <ríe> eh, aquí tengo la página traducida al español para que se nos sea un poquito más fácil. Y... Eh, Simplemente quería que ustedes lo vieran conmigo porque es un artículo que yo sé que muchas personas no lo van a leer porque hay personas que no tienen esa cultura de, de leer, de informarse, pero tal vez en formato de video sea un poquito más llevadero. Eh, la, la, el artículo dice eh, Omega Pro una estafa de marketing multinivel de criptomonedas slash Forex. Aquí podemos ver una publicidad en sueco creo que es porque no sé eh, pero dice nuestro equipo de inteligencia se enteró de una nueva plataforma de inversión llamado mega pro han estado realizando activamente seminarios en diferentes partes del país y afirman tener una gran cantidad de instrumentos comerciales como divisas y criptomonedas en los que los inversores pueden negociar y obtener ganancias además tienen un programa de, referen de referencias o de referidos a los que puedes ganar recomendando personas a la plataforma. Aquí ellos ponen eh, esta opción de recomendar personas que dice Omega Pro give you the ability, the ability to earn referring clients to the Omega Pro trading platform. Eh, este tipo de sistema de referencia se utiliza como frecuencia en los esquemas Ponzi. Esta es la primera bandera roja que notamos y sin un informe financiero es difícil determinar si ganan dinero con el comercio o con conseguir que más personas se unan a la plataforma. En la parte inferior de su sitio web Omega Pro, esto es algo muchachos, que o sea, esto es la primera bandera roja. Si Omega Pro tiene tantas ganancias, tiene tanto dinero, ¿por qué ocupan que usted compre una licencia de 100 dólares, de 5 mil, de mil? O sea, las personas más ricas del mundo generan su propio imperio para ellos. Y no me vengan porque es que ellos quieren hacer un bien social, que ellos quieren porque... Vamos a ver, eh, eh, eso no existe en el, en el mundo real y si existe es demasiado poco. Eh, ¿Cuántas empresas no hacen lo mismo y todas son un estafa? ¿Qué hace diferente Omega Pro? En la parte inferior de su sitio web, Omega Pro indica que su dirección es Griffin Corporate Center, Kingdoms St, Vincent and the Granadines. Eh, podemos ver aquí, realmente esta es otra razón social de Omega Pro. Omega Pro LTD. Al realizar la búsqueda Omega Pro LTD en Open Corporates se obtienen tres empresas y ninguna de las empresas tenía la dirección que figura en su sitio web. Dos de las empresas tenían su sede en el Reino Unido y una en Belice, un país categorizado por el Departamento de los Estados Unidos como país o jurisdicción de preocupación principal con respecto al lavado de dinero y delitos financieros. Aquí podemos ver la imagen. A mí me encanta este tipo de artículos porque lo han muy bien detallado. Podemos ver la búsqueda que realizaron en Open Corporates. Podríamos hacerlo nosotros en este mismo momento. Al examinar el código fuente del sitio web, encontramos la misma dirección y el nombre de la empresa de Omega Pro Service LTD en nuestra búsqueda de empresas abiertas. O sea, en Open Corporates. Aquí la traducción es que falla un poco. Podemos ver el, el código fuente de la página donde se puede ver esa información correcto. Esta dirección nos no se muestra en el sitio web porque se ocultó mediante una técnica de codificación html una búsqueda en google en la dirección 7175 sheldon street bueno la dirección de reino unido reveló que es la ubicación actual de first formaciones que es una empresa que brinda servicios de registro para nuevas sociedades anónimas en línea para clientes del Reino Unido y en el extranjero. También brindan servicios de domicilio como se indica en su sitio web. Ok, básicamente la dirección que tiene Omega Pro es un servicio de alquiler o préstamo eh, de direcciones web. ¿Por qué no tienen una sede física? ¿Por qué no tienen una dirección real, tangible? Porque ellos lo que buscan es justamente no tener una, una dirección Real, una sede física. Si ustedes me preguntan a mí dónde está la oficina central de Omega Pro, donde yo pueda ir, ustedes me van a decir en el Burkhalifa, no, señores, todo esto, en eh, la, la disque oficina que he hecho ya cerraron y que Omega y que Juan Carlos Reynoso dice que están haciendo una al frente tres veces mayor que no existe, no la hemos visto. Todo esto es un teatro, todo esto es un escenario porque podemos, pudimos en, eh, ver en videos anteriores donde se ve todo pulcro, se ve no es una oficina, es un set es un set de fotografía para que usted llegue como un centro turístico más, tome las fotitas donde no se ve operaciones de trader no se ve absolutamente nada simplemente escritorios puestos eh, entonces si fuera esa la oficina central porque no coincide la dirección de la página web con la de el Burkhalifa, justamente por eso porque en la, la oficina que tienen ahí es un fotoboot. es un, es simplemente un lugar que tienen para que usted llegue cuando hacen las, las conferencias ese y tomen sus fotitos. First Formation también proporciona una variedad de servicios de direcciones que incluyen oficinas registradas y direcciones de servicio para mantener sus datos personales fuera del registro público. Escuchen bien, por eso es que aparece esta dirección en San Vincent y las Granadinas. Además, nuestro servicio de direcciones comerciales le permite utilizar nuestra prestigiosa dirección en Convent Garden, Londres, para todo su correo comercial. Esto puede ayudar a su empresa a establecer una presencia en una ubicación comercial privilegiada, proteger su domicilio y desarrollar una excelente imagen corporativa escuchen bien si ustedes se van a, y buscan la dirección de la oficina central de youtube de uber de facebook de la que usted quiera porque el argumento de que omega pro no tiene una oficina fija eh, física tangible que, que es porque es una plataforma en internet eso no eso no existe eh, y por eso facebook youtube eh, todas las que ustedes quieran Google la que usted se le ocurra la más visitada Instagram tiene oficinas centrales todo esto tiene una oficina central y aquí podemos ver la dirección recopilada eh, códigos de industria que es perteneciente a este alquiler de servicios lo que significa que la empresa tiene licencia para llevar a cabo las siguientes actividades ¿Cuáles son las licencias que tiene Omega Pro? Vamos a ver porque está bastante interesante. Actividades astrológicas y espiritistas, actividades sociales tales como servicios de, de acompañantes, servicios de citas, servicios de oficinas matrimonial, matrimon, matrimoniales, perdón, servicios de cuidado de mascotas, tales como alojamiento, aseo, cuidado, organización. O sea, no. Tenga en cuenta que no hay nada entre las actividades mencionadas anteriormente que incluya ejecutar una plataforma de inversión en criptomonedas, divisas o materias primas. Entonces tenemos una empresa que está registrada por un agente de formación sin oficina física y que opera un esquema de inversión ilegal. Esto debería ser suficiente para hacer sonar las alarmas, cosas que no sucede. Ya todo esto lo hemos hablado en el canal y la gente sí, sigue defendiendo Omega Pro. Continuando, estamos en el sitio web de Omega Pro. Hay un enlace a una empresa de dinero electrónico llamada OMP Money Ltd. Con la que afirma estar asociado. La empresa está registrada en Reino Unido y puede distribuir o canjear dinero electrónico y money. Y proporcionar ciertos servicios de pago en nombre de una institución de dinero electrónico. La dirección operativa de OMP Money Ltd. figura como número uno en Royal Exchange London. Y ponen aquí una dirección de United Kingdom. A buscar la dirección en Google encontramos que hay otras 466 empresas que usan la misma dirección. Lo que significa que se trata de una oficina virtual, lo que estamos hablando, muchachos. Indagando en los registros de las empresas, encontramos que OMP Money Limited tiene tres personas con control significativo. El señor Michael Shannon Sims, el señor Andreas Atila Sakax y el señor Dilawar Sainz. Son los, los CEOs de esta empresa. De las tres personas enumeradas, el señor Dila Warsain tiene un pasado interesante y está vinculado a un esquema fallido de marketing multinivel de criptomonedas llamado Omniatep, cosa que ya hemos hablado en el canal. El estafador del sitio web dice que ha estado trabajando durante años con Robert Belch, quien ha sido descrito como una estafa o un estafador en serie. Aquí podemos ver una imagen muy interesante donde yo les voy a dejar este artículo a ustedes en la descripción para que los vean. Donde se relaciona todo lo, el, el entramado de Omega Pro. Desde Omniatech, Dila Wersheim, que estuvo aquí, fundó OMP Money. Si nos vamos para atrás Omega Pro Service, si nos vamos para atrás o Omega Pro. Y vea que aquí hay todo un entramado donde podemos ver todo el recorrido de todas estas personas. Michael Sims. Eh, entonces poniendo todo junto Omega Pro LTE no tiene licencia para llevar a cabo las actividades que está manejando actualmente. Trata de ocultar que está operando desde una oficina virtual y está vinculado a personas que han estado involucradas en esquemas fallidos de marketing multinivel de criptografía. Le recomendamos que, sin, que no se involucre con esta empresa ni con ninguna de sus afiliados. Muchachos, eh, simplemente quiero que quería que ustedes vieran este artículo que resume eh, todo lo que ustedes ya han visto en formato video. Lo que hemos hablado en Omega Pro anteriormente. Y eso fue todo. Como siempre les digo, espero que este video haya servido de, de algo... de eh, para las personas que lo están dudando en ingresar, si tienen un poquito de razonamiento, no lo hagan. Se los recomiendo de verdad, no, no ingresen a Omega Pro. Pero bueno, es decisión de ustedes, cada quien hace con su dinero lo que quiera, solamente que después no nos quejemos. Eh, eso fue todo muchachos, nos vemos hasta la próxima. Chao.